Bienvenidos a piqueturbano.net. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy, un capítulo más. Eh, me presento, mi nombre es Papi Bean. Pueden seguirme en todas mis plataformas digitales. Y el día de hoy eh, estoy con una persona que es ser humano. Que <ríe> me dio la vida uh -huh. <ríe> y que me la puede quitar <ríe> si no sale bien la entrevista. <ríe> Al día de hoy estoy con una persona que, con mi mami, mami, pay por venir, gracias por estar aquí y antes de empezar contigo quiero, quiero presentarte porque nosotros ya estamos entrando en una edad <risa> donde tenemos que cuidarnos mucho y qué mejor cuidado, producción, cuadremos a ese perro, mándemelo en adopción. <risa> Cuidados kennyxperience.com nos acaba de enviar lo que son los uniformes de enfermera que próximamente van a estar disponibles para que podamos, tú que estás en área de salud, para que compres dos <ríe> porque tengo 15 <ríe> pueden visitar a kennyxperience.com, dan los cuidados de enfermería, súper buenos eh, te cuidan a tu mayorcito, te lo cuidan la otra parte que queremos agradecer también es a realcutewear.com la página que está ahora mismo eh, generando mucho, mucho contenido, también muchas cosas. En este caso nos envían dos gorras. Dos gorras, luego elegimos una. RealCutWear.com, la página que te pone bien bonito eh, en DVDs, gorras, pantalones, conjuntos, polos, todo lo que necesites. Y puedes acceder a un código de descuento, creo que es del 5%. ¿5% producción? ¿5? ¿5? ¿5? 5% de descuento aplicando el código piqueturbano.net. Vamos a trabajar para que sea el 10, así que para que sea el 10, ¿tienen que, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, comentar, darnos like. <ríe> ya más apoyen, más tienen. Bueno, familia, el día de hoy, eh, ya con los sponsors listos, me gustaría eh, poder dar paso a mi entrevistada, que el tema que vamos a hablar hoy es sobre producción, otro perro más en adopción. Démelo, démelo, aplíquemelo, aplíquemelo. El tema que va a ser, va a ser eh, parejas de antes y parejas de hoy. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo en tu época se cortejaba a la joven? ¿Cómo en tu época se vivía? Y sobre todo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo era el momento? Eso es lo que quiero saber. Un poquito que, que, que mejor que que tú que me comentes, ¿cómo fabricaste este yogurito? ¿Cómo llegó? <ríe> ¿Cómo fue en esa, por ejemplo, cómo te cortejaban? Ay, bueno, eh, en primer lugar, pues, eh, expresar públicamente el, el orgullo que siento por mis hijos, por cada uno de ellos, porque si tienen, son autosuficientes, eh, son dedicados, responsables, y lo que, de lo que más orgullosa me siento es por la calidad de seres humanos que son. Entonces, pues con relación a tu pregunta, eh, hay cosas hermosas de los tiemp del tiempo de antes, donde nos cortejaban eh, con serenatas, flores, chocolates, con detalles, que era lo que enamoraba a la, a la mujer, ¿no? Y, pues, eh, hacía que la relación sea muy bonita. Se te ponían gordita y bonita. <risa> <risa> eh, recuerdo que muchas, muchas de las veces en las que iban a dar serenatas, así, los pretendientes, pues daban en el... Yo vivía en un edificio en el tercer piso, daban a la vecina de al lado, pero yo sabía que eran para mí, porque era por mi padre, que era bien radical. Entonces, eh, se daban esas cosas, ¿no? Me crié en un hogar bastante conservador, tradicional, y pues… producción un en el perro, y, otro en adopción. Y pues… Eh, pero esos, esos detalles eran los que eh, enamoraban. Sí. Ahora, otra cosa es que te enamores de la pareja. O sea, el detalle te gustaba, Hombre. el mariachi te gustaba, la canción te encantaba, pero a veces el chico no, no ayudaba. No ayudaba mucho. Y tú, ¿cómo? o sea, cuando te llevaban la serenata y era del otro lado, porque los padres no son tontos, tú no eres tonta, o sea, mi papagallo, que es tu padre, tampoco es tonto. ¿Él no se daba cuenta o se hacía el loco? Yo creo que se hacía el loco. Se hacía el loco. Sí, porque ahora que soy madre, también me hago la loca. Sí. Hago, la, hago cuenta de que no sé, de que lo ignoro, pero en realidad eh, son cosas que a uno le enseñan a crecer y a desarrollarse, ¿no? Pero por, en el momento tú dices, ay, ya le engañé a mi padre o ya no se enteraron o qué sé yo. Pero eh, es que la educación de antes también era más restringida. Más Entonces, cohibida. Eh, sí, eh, se, había más el temor, el miedo, había más respeto también hacia los padres. Entonces, eh, quieras o no que el padre o la madre, somos padres, somos seres humanos y, y nos equivocamos. Pero había ese respeto, aunque la mamá o el papá diga, especialmente el papá en mi caso, eh, diga que en este momento es de noche, pues era de noche. Sí, porque así, sea así, de día. así sea de día o así, entonces había esa, esa aunque sea el respeto por temor. ¿sí? Ahora se ha dado a la actualidad un cambio bastante radical de 180 grados, donde eh, ya los padres no tienen, yo diría hasta ni voz ni voto, no generalizando, ¿no? siempre hay las decepciones, pero de la, se ha vuelto a la, a la etapa de la permisividad. Siempre debe haber límites. ¿sí? Eso no quiere decir que, que va a ser coaccionado, que va a ser prohibiciones. Entonces, lo bonito de hoy, de ahora, es la, lo que puedes tener una buena comunicación. Antes, por ejemplo, el utilizar o el oír la palabra psicólogo, peor, psiquiatra, era ya um, una persona loca, que no tiene, y era mal visto, era hasta tildado, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, arrastran e influyen en la relación que tú tienes para encontrar, o para buscar, o para la pareja que te llega ¿sí? Entonces, eh, volviendo al tema de los, de, de los, cómo se enamoraba, pues, era con esos pequeños, grandes detalles que marcaban la diferencia. Hoy en día, pues, es, eh, he visto en las, en, la, en las calles las parejas de los chicos, especialmente, que solo con un hola ya son novios. Sí. Como el cartel que entonces, le dieron al Joaquín, que es de mi novia, ¿sí? ¿No? no. <risa> pues sí, entonces hay, esa, hay, hay muchos cambios, muchos, muchos. Y... Y lo que sí es que la, la, todo esto genera o, do, o forma una parte básica para el, encontrar una pareja y fortalecer esa pareja. ¿Tú crees que si supiera, hubiera un, por lo menos un 30-40% de lo que había antes, las relaciones hoy en día serían más duraderas o tendrían mejor resultado, porque ahora, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Eres novio, que yo, o sea, desde la experiencia te digo, que yo creo que la mejor etapa de ser novios es cuando ella vive en su casa y tú en la tuya. Bueno, yo considero que, que para formar una, una pareja, o sea, desde mi experiencia, es que eh, lo bonito, el proceso era este, de novio, eh, digo de enamorados, eras un año, de novios eras otro año y había parejas en que, claro que el tiempo no te va a decir que puede ser o no una relación duradera, claro, ¿no? sino que es la forma de ir conociéndose, sí. entonces vas eh, y, y tener bien claro el objetivo. ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quieres estar con esa persona? Eh, yo creo que una edad idónea para hacer esos, esas, tener esas experiencias es a partir de unos 25, 30 años, donde tú ya estás, en primer lugar, con, realizado eh, profesionalmente, económicamente, y socialmente también, o sea, estás con una madurez de la edad eh, que, que has adquirido, ¿no? Entonces ya sabes, entre comillas, lo que quieres, ¿sí? Y pues si encuentras una persona en la cual eh, has visto en esa persona las cualidades, de, primero de la confianza, el respeto, la comunicación, sí, ¿sí? Eh, pues como que consolidas eso. ¿Sí? Y dices, bueno, pues yo quiero una, formar una pareja, pero hay algo también que pienso que eso nace, ¿sí? nace y, y se da, la, lo que llaman la famosa química. Entonces vamos a experimentar, pero con mayor eh, conocimiento. ¿sí? Hay algo que yo sé aplicar, que digo, si tienes conocimiento y no lo aplicas, ¿de qué te sirve el conocimiento? No aplica el resultado. ¿Sí? Entonces... El tener una, una pareja en la cual confíes, eh, respetes, admires. Ibas, la admires, porque, qué sé yo, no por su físico, no por su economía, sino como un ser humano. Como mujer, sí, por ejemplo. Como mujer. Eh, hay niños también haciendo ruido, Dígameles que en adopción, en media hora. <risa> <risa> Tú como mujer, por ejemplo. Producción, trabajo excelente, dedicado, trabajo muy dado, puntual. Tú como mujer, ¿cuál fue el detalle que a ti, por ejemplo, en tu época de cortejo? Porque yo, o sea, ya haciendo memoria, yo nunca he llevado, o sea, una vez creo que llevé un mariachi, pero me salió muy caro y dije, no vuelvo allá. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más, o sea, qué, qué, qué es lo que... ¿Tus pretendientes han hecho por ti? ¿Te han dado un carro, un terreno? Sí. <risa> no, son las actitudes las que a las mujeres de antes, no sé, yo creo que a las mujeres de hoy también, sí, eh, habrá pocas, porque yo les he preguntado a las chicas, a algunas compañeras, y me han dicho, ¿qué cursi? Entonces les digo, no sé, pero a las mujeres de antes, era bonito ver, por ejemplo, que se reunían, entre esos estaban... Está mi hermano, él le encantaba entonar la guitarra, igual se encontraba con sus amigos e iban a la casa de la chica y daban la serenata y no tenían que gastar mucho. ¿sí? Sí, Entonces bueno. había, se veía la forma, ¿sí? había también los poemas, las cartas, sí. ¿sí? llegaba como el amigo secreto, por ejemplo, ¿sí? yo creo que por ahí debe haber algo. Eh, de dónde nace porque eh, tú llegabas al colegio y a una compañera ya te entregaba te mandó un admirador o sea era una frase típica muy, muy bonita que en realidad no sabías de quién era después cuando ya ibas eh, salías al parque salías decías te gustó la flor o esto este otro o sea había cosas no entonces y recuerdo también que por ejemplo se declaraba eh, Juanito se declaraba. Y le decía, yo te doy la respuesta en un mes. <ríe> Entonces esperaban ese tiempo. Sí, esperaban. Hombre, y después estaban mientras tanto cortejando, así, ¿no? O sea, era muy bonita esa época, donde tú te sentías halagado y eso, ¿no? Halagada. Y después llegaba el mes, decía, no, es que no me gustas. Decía, sí, es que no, mi papi no me deja, o esto, este otro. Y, y durante todo ese mes te mandaba rosas, flores, uh -huh. chocolate. Sí, había los cortejos, los papelitos, las cartas. O Será bonito los acrósticos donde ponían, por ejemplo, mi nombre, ¿sí? O Cecilia, ¿cómo es Cecilia? Amor, alguna cosa, ¿no? Entonces, eh, eso. Y los chicos, pues, no sé. Yo o te... sea, sería que más en esa época contaba lo que te trabajabas el detalle que el detalle en sí. Uh -huh. Sí. Claro. Es, es, es, es, es que, por, por ejemplo, eso te digo, yo, por ejemplo, siento que ahora eh, mi, mi concepto ah, va cambiando según yo voy viviendo, pero yo, por ejemplo, no me fijo en, en darles cosas a la chica, lo más caro, yo prefiero que, por ejemplo, digo, tú sabes, yo trabajo mucho y trato de, de esforzarme mucho para crecer y poder avanzar, porque como tú decías, no o sea... Como el sueño de poder tener esto, a tenerlo, ha sido un proceso muy grande de invertir, de creer y de apostar por mí. Porque, por ejemplo, te puedo decir que tengo, tengo una cámara, que me tatué la cámara, por cierto, ¿te acuerdas? Me tatué, me tatué, primero me tatué la cámara antes de tener una cámara. Entonces yo hacía fotos así. Y compré una cámara antes de comprar una refri, una cocina, una nevera. Entonces... En ese trato de, como decir, apostar primero por mí, porque una vez tú me dijiste, cuando eres joven, tienes tiempo y energía, salvo no tienes dinero. Cuando eres adulto, tienes dinero y tienes energía, pero ya no tienes tiempo. Y cuando ya eres viejito, tienes tiempo, tienes dinero, pero ya no tienes energía. Entonces yo siento que estoy en la etapa donde... Tengo un trabajo que me gusta, un trabajo muy dedicado también, porque yo hay veces que yo no sé qué día es, eh, pero sigo trabajando con suerte el día. Entonces, yo lo que trato ahora es, por ejemplo, de los momentos que yo puedo compartir con, con mi pareja, compartirlos bien, o sea, ya no eh, malas caras justamente eh, decirte ayer, mira, yo cambié porque cuando veía esto ya me enojaba. Entonces trato de decir, no, pues por ahí no es el camino, entonces no quiero mezclar. Entonces yo digo, mi tiempo, te lo dedico al 100% o al 98%, no, no, 100, al 98%, porque tampoco hay que mentir. 98%, que ya es más de lo que dedico a otras cosas, y ya yo con eso siento que te estoy brindando eh, algo que, por ejemplo, vamos al cine, porque. ¿Qué es lo que decía? Yo cuando trabajaba en construcción, que cobraba 100 dólares el viernes, al domingo te tenía que pedir prestado. Ahora, <risa> el viernes vamos al cine, sábado McDonald's, bien bueno, sábado comida chatarra, domingo, todo. Lunes ya no había ni siquiera para, para la, el cevichote que venía la señora a vender. ¿Me entiendes? Entonces, no te puedo dar el mundo, pero yo me quedo sin mi mundo. Entonces, ahora trato de, de, de hacer eso, ¿me entiendes? De poder conectar, cuando puedo conectar, por eso te digo, o sea... Yo, para ligar, soy malo. Entonces, yo lo que, al contrario, lo que sí hago es comprender. Ya no soy, trato de no ser controlador, no ser tóxico, no ser, o sea, como tóxico, porque por ejemplo, hay gente que dice, yo soy bipolar. Yo decía, pero, o sea, si nos vamos al término bipolar, bipolar es una persona muy jodida, en realidad. No es de que, triste, <risa> estoy triste, ahora estoy feliz. Estoy aburrido. Entonces. Y esas son cosas que, por ejemplo, yo contigo he compartido y tú me has enseñado, y yo ahora trato de ir aplicando y trato de ir mejorando para yo, ¿qué es lo que digo? O sea, yo siento que esa, esa, es, esa es como que mi forma de cortejar, darte el tiempo, porque yo no te doy mi tiempo. O sea, para yo darte mi tiempo... Tiene que ser o porque me vas a dar plata o me vas a dar Me, me prostituyo. <risa> si no, no permito que, que... Porque digo, no voy a malgastar mi tiempo en cortejar a otra chica o tal, porque digo, pierdo tiempo, pierdo espacio, pierdo energía, pierdo tal... Entonces empiezo a ver unas cosas que pierdo que digo, esto lo puedo dedicar a producir, a editar, a probar, ta, ta, ta, ta, ta, ta... ta, ta o hasta, o por último, acostarme en la cama y del dolor de espalda que al final termina el día, me queda así empiezo a crujir, tal... Y eso para mí es más rentable que... Entonces... Eso es lo que, por ejemplo, yo ahora en la actualidad, pero, por ejemplo, yo de antes no te sabría decir de, de tu época si yo sería así, porque a mí sí me gustan los detalles, pero yo la forma de dar detalles, tú has visto en Navidad. A ver, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Y te lo doy este día. <risa> y si me vas a dar algo y, que, y te démelo ese día, porque no voy a estar, ¿qué me compraste? ¿Qué me diste? ¿Por qué? Porque es eso lo que tú dices, mi carácter es muy, muy raro. Entonces, trato de que mi carácter no afecte a la otra persona. Tú eres así, tú eres luz. Para mí tú eres luz, entonces el poder compartir contigo, poder escuchar, poder hacer esto porque es lo que tú decías, lo que tú me comentabas, el que tú tengas ese conocimiento de ayudar a parejas, ayudar a personas, porque lo que tú dijiste a mí me, me, me simpatizó, me cuadró, de que hoy en día poder eh, respetar primero a los padres, porque eso es algo que, por ejemplo, yo sí, quizás no, quizás mi gesto tal, pero si tú me dices algo, yo lo hago. A mala cara, a buena cara, pero lo termino haciendo por el respeto que te tengo por lo que una vez tú me dijiste. Y a mi papá igual, tu padre es tu padre y tu madre es tu madre. Yo te engendré, bueno, él te engendró y yo te di a luz. Entonces, te dimos la vida, ya más de ahí, ¿qué más quieres? <ríe> Agradezca y viva. <ríe> Entonces. Por ese punto es el que eh, el, el escuchar, el poder transmitir tu conocimiento, el poder también eh, entenderte un poco más, que eso es bueno, y sobre todo compartir, que eso es importante. Entonces, eso es lo que te digo, o sea, vivir a base de lo que tú haces, con las nuevas épocas también, porque esto de aquí es nuevo. ¿no? En la época de antes había o sea, televisión, tú sabes el proceso de ¿eh? blanco y negro. <risa> Todo va cambiando, ¿no? Sí. todo va cambiando, pero siempre debería cambiar para mejorar. Entonces, eh, lo hermoso que había en el tiempo anterior, pues hay muchas cosas que se podrían conservar. Tú mencionabas lo de que no tenemos tiempo. Efectivamente, yo igual me he centrado siempre en eh, mi trabajo, mi familia, ¿no? Ya el, Ustedes ya crecieron, eh, se independizaron, entonces me centré mucho y me centro mucho en mi trabajo. ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir de que no demos lo mejor, el mejor regalo en el mundo es la calidad de tiempo que demos. No es la cantidad, sino la calidad de tiempo. Entonces es por ello que a mí me encanta muchísimo con las personas que, que quiero, que aprecio, que amo, Compartir un cafecito, una comida, un paseíto, así, lo que sea, ¿sí? Entonces, la persona que, que no, que diga que no tiene tiempo, es que no se da su tiempo, ¿sí? Entonces, eso he aprendido, ¿por qué? Porque el tiempo no es recuperable. Entonces, las cosas van cambiando, ¿no? Y otra cosa que me acuerdo que decías de los detalles, Recuerdo también que había um, un, un pretendiente, me acuerdo, que me vino a dar un papelito así. En ese tiempo salía lo que es la, una hoja así, y yo veo en el este digo, ¿qué es esto más? Y, pero estaba mi nombre, Cecilia, y era la, la frase, Cecilia, te amo. Ahora ya no escuchas la frase, te amo. ¿Pero qué, qué era? Era un papelito así. He puesto con esfero, Cecilia parece que ha cogido una tiza así, de esas negras, pero yo no entendía el arte que era de eso, ahora sí lo entiendo. Ha cogido luego el papelito y con pero luego quemó. lo quemaba ah. así. Sí, entonces eso entregaba. El hecho, el hecho de, de que como en mi caso yo no podía tener amigos, peor enamorados. Entonces, de eh, sí, entonces era de que me, me mandaba a llamar con mi amiga silvana ella venía salíamos a jugar y de ahí o sea la alcahueta era ella no sí pero salíamos a la, la era más sano porque la, la cuestión era salir a jugar básquet a jugar a pasear así o a, a estar conversando pero era más sano cambio ahora es eh, lo, lo derivan todo por hasta incluso, ¿qué hacen? Te conoces dos, tres, tres veces, tres salidas y ya, ¿qué vas? Eh, esa. Sí, el panche, O sea, es eso. Y si no te gustó, no ya, ya lo probamos, bueno, aquí se acabó, no ha pasado nada y voy a por otras, ¿sí? Entonces, va creciendo y, ¿Y va Y eso es lo que eh, en tu época, porque o sea, ahora sí, uh -huh. sí es verdad. Yo, por ejemplo, eh, ¿Qué es lo que te trato de decir? Yo digo, yo no tengo ese tiempo, por ejemplo, para eso, para ahora, porque yo digo, es, aprendí a que la energía, tanto que tú fluyes en el sexo, porque la palabra sexo va a ser censurada, es algo que tú fluyes con la otra persona, pero si esa energía tú se la das a ella y ella se la da a otro y tú a otra, tú te desgastas en energía, entonces eso es... No es producente para... Para mí no es producente, la verdad. No no me produce. No es productivo, no es productivo uh -huh. exacto, porque me desgasto mucho. Entonces, eh, lo que tú decías de los papelitos, hay cosas que yo sí me acuerdo que tú me lo dijiste, eso sí. por eso te digo, cuando tenía 14, la primera novia, sí, yo quemaba un montón de papeles. <ríe> porque no había el platico para... pero Era ahorrar, para comprarle un chupa -chups, el, el, el, el rojito ese de España que era... Eh, le ponía el quemado, le pegaba ahí y se lo daba, y se lo dejaba ahí, entonces ella me devolvía con una carta, o sea, sí había ese proceso, sí hubo, y sí me gustó, sí. pero es eso, en esa época era estudio y fútbol, ya, bueno, ya no era fútbol, era estudio y jugar en el parque, volvería en el parque y ligar, y, bueno, y conocer, ese era... De ese momento, porque no había teléfono, no había Instagram, no había Facebook, YouTube recién estaba empezando lo que estamos haciendo ahora, imagínate, o sea, lo que ha cambiado ahora, esto de aquí, da dinero, así que empecemos. Pero, <ríe> a ver, yo no creo que la tecnología sea, sea mala, no. Lo malo es cómo la utilizamos, ¿sí? Entonces, yo tengo, ¿qué te digo?, a través del Facebook, Facebook mismo, pues contactos con los amigos de, del extranjero y pues vamos comunicándonos, vamos conversando, vamos todavía compartiendo cosas, ¿sí? Entonces, eh, la cuestión es aprovechar, ¿sí? Aprovechar positivamente los medios que nos dan, porque yo los veo como herramientas. Entonces, ahora en, en el Facebook, en Google, en Internet, en todas esas cuestiones, en las redes sociales, todo hay. Sí. Todo hay. Tú no sabes cómo tratar a tu pareja, te metes allí y ya te dan, te dan las pautas, hay los las tips y lo que pasa es que no lo aplicamos. Entonces tú qué consejo a posteriori tú le darías a una persona a, a en plural, ¿me entiendes? A, a, la, a la gente en claro. general, exacto, que te está escuchando ahora, que te está viendo, que tú digas, mira, yo creo que lo importante sería que tú eh, ¿Apliques o mi consejo es que, baso mi experiencia, que yo he hecho esto, me ha servido? y ¿Qué tú dirías? Yo lo único que puedo, eh, que quiero fomentar digo, y dejar claro es de que... Es una frase que me encanta muchísimo, es la del conocimiento. Y como ya les dije hace rato, te dije hace rato, pues, eh, ¿de qué sirve tener todo el conocimiento del mundo, si eres eh, en todo aspecto, ¿no? Puede ser máster, eh, magíster, lo máximo, ¿sí? Si no lo aplicas, ¿de qué te sirve el conocimiento? Entonces, mi sugerencia sí es el aplicar el conocimiento, lo que sepas, porque para mí eh, solo sé que nada sé implica eso, ¿sí? Porque más, entre más sé, entiendo que menos sé. Porque aparecen más y más cosas. Y peor, con la evolución tecnológica que tenemos, todo eso. Para mí, todo el mundo tiene un conocimiento macro. ¿sí? Puedes eh, tener en literatura, en obras, en matemáticas. sí, Pero la visión esta de aplicar el conocimiento yo creo que te hace un mejor ser humano. Entonces, la idea es esa, llegar a… Y otra, otra frase que me encanta y, y la, me gusta aplicarla es de que cualquiera puede llegar a ser profesional. Cualquier persona, cualquier ser humano puede llegar a ser un buen profesional. ¿sí? Pero no todo toda persona puede llegar a ser un buen ser humano. Entonces la meta sería esa, llegar a ser un buen ser humano en el cual tú empatizas, ¿sí? Empatiza, ¿qué quiere decir? Ponerme en el lugar de la otra persona, ver por la otra persona, no hacer daño. Entonces, ¿por qué? Es, eh, voy, a, voy a topar el tema este del, del amar al prójimo, sí desde el aspecto de la religión. Es eso, es la base. Es la base. Amando al prójimo de esa manera, tú te estás amando. Pero para llegar a eso, yo tengo que estar bien, sí, en todo campo, en todo ámbito. Y otra cosa, eh, la felicidad no es una meta. O sea, yo me caso porque voy a ser feliz. Yo voy a, como es, yo voy a estudiar y hacer eh, magíster porque ahí voy a ser feliz. No, entonces la felicidad es cada momento. Yo pienso que se va construyendo, eh, el, el ser feliz es el disfrutar de esta agua que está aquí. ¿Sí? Ser feliz es el conseguir lo que tú en ese día te propusiste. Hoy día pues voy a hacer, qué sé yo, de desayuno, las tortillas de yuca con huevito, cafecito. ¿Sí? Lo hice, lo conseguí. Es como la vez la, hace una o dos semanas, yo llevaba tiempo en que quería tomar un desayunar o comer en las terrazas de, de San, ¿cómo es? No, de la plaza grande, de, plaza grande del Palacio Presidencial. Me recordaban y me traen muchas añoranzas de las terrazas de, de Zaragoza. Entonces dije, voy, entonces se dio sin pensar y fue un deseo. entonces... Completamente feliz. Yo creo que, en, por eso te digo, en los detalles está la felicidad. En los detalles, no en el proceso, en el camino, de eso. ¿Quién sabe que yo llegue a, a cómo es al final? Pero ya en el camino yo ya soy feliz. ¿Sí? Entonces, el, el trabajar día a día en uno, ¿sí? El vivir día a día. Y si no se da lo que se ha programado, pues tampoco no me voy a, a complicar ni a hacer nada. Entonces, de tantas, como de, le decía a, a mi hermana que vino ayer o anteayer, eh, dice, pero es que no han hecho, que ni sé qué. Le digo, ay hijita, le digo, yo ya de tantas giras hasta risa me da. Ya no puedo hacer nada entonces y dejar que fluyan las cosas. sí Y, y eso, entonces yo sé que, que mucha de la gente tiene el conocimiento, sí. pero yo me pregunto, ¿aplican lo que saben? ¿Y qué es aplicar? Poner en práctica. Considero que el, el mundo estaría mucho mejor ¿sí? y no estaría tanto a la deriva si aprendiéramos conscientemente a ser buenos seres humanos. A ver, buen consejo, uh -huh. a ti te gusta mucho la literatura, hay un libro que vi que tienes arriba, eh, de los libros que tú me recomendaste, El Túnel, ese me, me gustó mucho, El Hombre Diferente, era no un hombre uh -huh. diferente, eh, súper bueno, hace poco me recomendaron un libro que era Trópico de Capricornio, que es el que te comenté de, de un muchacho, ¿Qué, tu libro, qué, ¿qué libro tú recomendarías para que puedan verlo, puedan disfrutarlo? o que te lleven a... porque el de 10 minutos, creo que se llamaba, de Pablo Coelho, ese libro está brutal. Es maravilloso. Está increíble. Entonces, ¿qué, ¿qué tu literatura recomendarías a que te esté escuchando? Bueno, actualmente yo, yo estoy metida en la cuestión de autoayuda, sí, libros de autoayuda. El de Pablo, Pablo Coelho, ¿cómo es? Paolo Coelho, es fenomenal, 10 minutos me ha ayudado muchísimo, pero esa es la intención, la que tú lees, eh, en el cual te metes en la, en la lectura, ¿sí? Y luego te acuerdas y dices, esto pasó, esto hizo y esto acudió, esto realizó, yo lo voy a practicar. Entonces es ahí donde entra la, el cambio, ¿sí? El cambio para mejorar. Si no hay cambio, no hay mejoramiento, ¿sí? Si esperas mejorar sin cambiar. Espera sentado, o sentado, porque no te va a dar. No va a funcionar. No vas. Eh, yo pienso que si es que hago esto, van a mejorar las cosas. Pero si no las haces, nunca va a haber mejoramiento, Vamos ni en ti, ni en alrededor. ¿sí? Entonces, eh, a mí me gustan eh, los de Cotemoc, eh, Sartre, eh, Coelho. Frida Kahlo, sí, eh, estoy ahora con, cuando estoy así en alguna circunstancia, bueno, o no también, me gusta también Freddy de Anda, sí, eh, Jürgen, Juergen, el, él, me encantan ellos, y la Frida Kahlo, también Benetti, Benetti también estoy eh, viéndolo, entonces me gusta, eh, en el Face, en el Facebook, eh, me pongo allí a revisar, hay muchas frases preciosas que me llegan. Entonces, ahí te dice, ahí justamente eh, leí esta, la del conocimiento, y también la otra de, si no sirves para vivir, eh, perdón, si no vives para servir, no sirves para vivir. <risa> es, Eres... no, es, no vivas. <risa> es una, una frase muy célebre, muy hermosa, pero o sea, yo sé que la gente que está ahí viéndonos saben muchísimas cosas. ¿Sí? Yo me considero que no sé nada, ¿sí? Pero la diferencia está en el que el poco conocimiento o el mucho, el medio, el mediano lo que tengas, lo apliques, ¿sí? Hasta alcanzar esa madurez emocional de no tener dependencia emocional, sí, de, es la base, ¿sí? entonces tú logras el crecimiento. Entonces en este momento, por ejemplo, si es que se diese y, y ya es hora de partir, ya me muero, yo súper contenta, ¿sí? ¿por qué? Porque he logrado muchas cosas de las cuales me he propuesto, sí. entonces estoy ¿qué te digo no es como que no tengo miedo yo a la muerte no lo tengo porque sé que todo lo que eh, me he propuesto lo he realizado van saliendo así ya cosillas pequeñas que objetivos propósitos y, y vas trabajando en ellos o sea la idea es alcanzar a tener una capacidad de resiliencia para poder afrontar y enfrentar cualquier inconveniente que te venga, ¿sí? Y no desmoronarme, sino por más fuerte que sea decir, bueno, a ver, tengo esto, tengo este otro, tengo estas herramientas, y eso me ha dado solo la, uh, el autoeducarme. Y, e insisto, la práctica, el aplicar el conocimiento, ¿sí? Me he topado con muchísimas personas que que me han dado lecciones, lecciones eh, verbales, por decirte, de la Biblia, se saben de cabo a rabo, de literatura, de matemáticas, de física, de todo. Y me pregunto, ¿en qué o cómo lo aplicas? O sea, ¿Qué te sirve? ¿de qué te sirve el conocimiento si no lo aplicas? ¿Sí? Tú vienes, eh, vienes y hablas y me dices... Eh, qué sé yo, yo soy un buen ser humano y te digo, hagamos una obra por, por una persona que está necesitando me dices, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo, no quiero o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿me entiendes? entonces, es, a, es allí donde yo, por eso me encanta esa frase por eso me fascina, ¿sí? con lo del conocimiento y es eso lo que yo les sugeriría en todo aspecto, profesional, emocional, sentimental, si sabes sentimentalmente que si tú estás ahí ligando con una chica, emocionas a una chica, o las chicas emocionan a los chicos y eso, este, otro, y al fin y al cabo, no va a eso a, a, a, a, no va a eso a consolidarse porque andas jugando ¿sí? con los sentimientos. Económicamente eh, Si no tienes Si no tienes um, Para gastar, ¿por qué te endeudas? ¿Sí? Entonces, luego pago Pero tienes que pagar Si no tienes de dónde pagar ¿Por qué no me voy a dar el lujo de endeudarme? Entonces, otra, otra de las frases Que me gustan también es de que Teniendo casa, techo, salud, trabajo Y, y la vida, soy millonaria ¿Sí? Soy millonaria ¿Ok? Entonces, un millonario económicamente que tiene mansiones, casas, que tiene de todo económicamente, dinerillo, dinerillo, tiene el conocimiento y no lo aplica y vive triste. Sí, hay muchos casos que… O sea, esas cosas, ¿no? O sea, teniendo dinero no puedo ayudar a la gente que de verdad lo, lo necesita. Yo pienso que una persona millonaria… Es aquella en la que, la que aplica el conocimiento, lo que sabe, ¿sí? En tu área, en tu rama, en tu especialidad, en todo lo que te mueve a ti. Entonces, por eso es básico aplicar el conocimiento. Para mejorar, para crecer, para sentirte tú, para que, fortalecer tu autoestima, ¿sí? Que te permita, eh, vuelvo al punto, ser un buen ser humano, ¿sí? Más vale ser que tener. Entonces, eso. Joder, está muy buena, me gusta. Me ha gustado porque muchas cosas que has dicho expanden un poco más la mente y eso, eso, eh, yo creo que poder tenerte aquí Poder tener a mi mamá aquí es un privilegio para ustedes <ríe> y para nosotros. Sí, si gustan, desean más capítulos, me gustaría poder hacer más capítulos contigo, porque de ahí surgieron un par de temas, por ejemplo, la codependencia emocional, dependencia, el cómo eh, reglas para un buen convivir con tu pareja, cómo llevar una buena soledad también, porque no es lo mismo estar solo por elección que estar solo y... ¿Me entiendes? La soledad tiene que... Yo, tú me dijiste una vez que si estoy solo y estoy en paz, estoy bien. Entonces hay veces que he tratado de, en mi soledad, no tener que depender de alguien, de decir, ay, pues va a buscar a, o llamar a alguien para estar solo, pero con alguien. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho y pues yo creo que les puede ayudar si desean más. Eh, suscríbanse bueno te voy a invitar a ti para que les invites a tus seguidores que ahora mismo van a salir soltera eh, no tiene hijos hijos mayores eh, pueden vivir <risa> pueden enviar el currículum de terreno de 2000 y para arriba <risa> hectáreas hablamos oh, mil. carro del año 2020 para arriba <risa> <risa> yo soy su hijito favorito hace <risa> esto calzón 41 <risa> Eh, invita por favor, me gustaría que invites a tus seguidores a, bueno, a que este, lo, se suscriban, comenten, den like y todo eso pues, para que podamos ya despedirnos poner punto eh, paréntesis o punto y coma este porque me gustaría otro más en este lado así que por favor invítales, coméntales Bueno, les comento que esto es nuevo para mí eh, a mí me gusta, me gusta trabajar dentro del campo social pero yo trabajaba en talleres, que no es lo mismo, es una forma interactiva de eh, realizar los talleres. Entonces, no que a, por, por Johnny, por mi hijo, es lo que estoy haciendo esto, ojalá esté bien, <risa> pero bueno. Y lo importante es tratar de llegar, de compartir si tienen inquietudes, eh, preguntas, o me pueden eh, ayudar a crecer, ¿sí? ayudarnos mutuamente, pues igualmente igual de igual manera, ¿no? Y pues suscríbanse y denle like. Sí, ¿Sí? Yo... yo entiendo muy poco de esto. <ríe> si y... tienen alguna duda, pregunta a mi mami, pónganla aquí abajo, escríbanle cualquier consulta que ustedes les ocurra en su día a día, no ella no les va a dar la vida ni a resolver porque a mí para eso estoy yo. <ríe> Pero sí les va a poder guiar y dar algún consejo que a ella le ha servido y que lógicamente pues con este papi que está aquí delante es el resultado <ríe> y ya les puede ayudar más. Eh, te agradezco mucho Mami por venir, por tu cátedra, por darle la oportunidad a la gente también de poder escucharte, compartir tu sabiduría. Nada, esto es piqueturbano.net. Muchas gracias por la visita y lo dicho, esperamos un próximo capítulo, lo esperamos aquí. <ríe> Adiós.